Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo, feliz sábado para todos, qué alegría podernos encontrar y compartir este momento de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, a darle gracias al Señor por este nuevo día que nos regala. Sea el momento también la oportunidad de colocar en las manos del Señor nuestras intenciones y nuestros proyectos para este día. Señor, en tus manos nos ponemos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy sábado, queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian ramos de las espigas. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo de la maldad, saca mal. Porque lo que rebosa del corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica una casa. cavó, ahondó y puso cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, cerrando esta semana nos encontramos esta palabra. Edificar sobre el Señor, sobre la roca firme. La roca firme es el Señor, nuestro Señor. Cuando, cuando edificamos nuestra vida sobre el Señor, sobre lo que Él nos pide, sobre su santa voluntad, sobre sus mandatos, nuestra vida se edifica sólidamente. Cuando tambaleamos, vamos, venimos, cuando hacemos nuestro parecer y no la voluntad de Dios, nuestra vida se construye así, blandita. Cualquier cosa la derrumba. La Virgen María hoy intercede por nosotros. Ella